que viene y se bar tan solo compra y La claridad me ciega, ya la puedo entender. El brillo de todos los seres, me venía a ser. Y encontré junto a tu boca, tu sabes, su y un millar de mariposas. Y la claridad me ciega y ahora puedo entender El brillo de todos los seres debería serme Y encontré junto a tu boca saber sonreír Y un millar de mariposas ahora quiere